Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy lo que he estado preparando es la canción del coronavirus que espero mañana poder grabar el videoclip y subirlo el domingo, si no pues estará disponible el lunes y bueno, esta mañana he salido un poco porque, a ver, el día... Era estupendo y, y bueno, la verdad es que he ido con la moto. Eh. Con la moto al fin y al cabo pues no, no estás en contacto con otras personas. Yo lo que recomiendo es eso, no ir a, a puntos donde haya mucha población o donde haya mucha gente. Que en realidad no debería ser en ningún sitio porque la gente debería estar en casa o al menos... Si sabe que hay algún sitio donde pueda haber gente, no debería ir allí, ¿no? Entonces, bueno, yo he ido co con la moto y he, y he ido también al campo. Entonces, bueno, a los sitios donde voy yo no suele haber gente. Ni cuando hay pandemias ni cuando no hay pandemias. Así que no, te no temía por, por mi vida ni por el resto de, de personas. Y es gracioso porque, bueno, a un sitio donde fui eh, había unos chinos. Eh, sentados en el suelo merendando y yo creo que claro lo que se esperaban es que en ese sitio que habían ido es que no hubiera nadie a ver tampoco me, a, me acerqué mucho a ellos pero verdad es verdad que cuando pasé la segunda vez en moto por ahí los chinos habían desaparecido yo creo que que porque empezaba a ir gente por esa zona y por si acaso pues desaparecieron luego también he ido al mercadona eh, todos los estantes más o menos eh, están provistos de suministros Entonces, bueno, yo creo que no hay ningún problema Simplemente que, bueno, por la mañana eh, parece que saquean, saquean, saquean Y luego ya por la tarde la cosa se tranquiliza Porque, bueno, eh, esta tarde cuando he ido Porque tenía que comprar unas cosas porque la semana que viene voy a... Voy a intentar trabajar desde la furgoneta. No había muchas personas, había como, yo que sé, más o menos 10 personas o así, ¿sabes? Tampoco es que hubiera mucha gente y eso, eso está bien porque a fin y al cabo eh, lo que debes estar es, eh, es en casa. A ver, si toda la gente viene en tromba y vienen todos a la vez eh, por la mañana, pues es que no tiene sentido. Y también era gracioso porque eh, los estantes del papel higiénico Estaban completamente vacíos. No sé qué obsesión tienen con el papel higiénico, pero estaban vacíos. Y gracioso porque por megafonía, lo que decía el Mercadona es que no hace falta saquear las estanterías, ellos van a seguir suministrando productos. Entonces eh, no hace falta coger de las estanterías un montón de cosas porque no las vas a necesitar. A ver, para ellos mejor, ¿no? Porque a fin y al cabo, pues se deshacen de las existencias, pero para el resto de personas es bastante egoísta porque le deja sin sum suministro. Y claro, es que, a ver, es normal. Tú enciendes la televisión y está el coronavirus por todos lados. Ahora mismo eh, estoy viendo cuántos... En cuántas personas han sido afectadas por... o cuántos han muerto por el coronavirus. Y son alrededor de 6.000, 5.800 personas en todo el mundo, ¿vale? Todos los países, todo el planeta, eh, de todas las personas que somos, eh, que somos unos cuantos. Pero voy a mirar los datos porque es interesante esto. Infectados confirmados según, bueno, pues las fuentes que, que sigo, ¿no? Que es el... vale, lo estoy viendo en argis.com, ¿vale? vale eh, los, que, los casos que han sido confirmados son 155.423. Si tú eres joven y no estás en, en el grupo de riesgo, no hace falta eh, que, que vayas a los hospitales, porque en un hospital puedes coger el coronavirus aunque no lo tengas y ser vector eh, portador de este virus. Así que lo mejor es que si crees que tienes el coronavirus, avises al teléfono que te recomiendan y te quedes en casa y que si tienes que cuidar de personas mayores o gente que tenga problemas respiratorios es mejor que, que no te acerques demasiado a ellos porque al por el fin y al cabo les puedes contagiar, ¿vale? Ahora mismo las muertes son 5.800 5.800 de 155.423 de los que se han recuperado 72.590 La tasa de recuperación es bastante grande, es más de la mitad y probablemente de estos 150 55.423, muchos de esos ni siquiera necesiten ningún tipo de tratamiento ni necesiten estar en el hospital. Entonces, eh, la única alarma que hay es que el factor de contagio es muy grande, ¿vale? Ya está, ya está. Ese es el único problema que puede dar el virus. Pero por lo demás, eh, el factor de, de siniestralidad digamos, es bastante, bastante bajo. Estoy muy seguro que en España mueren más personas en accidentes de tráfico o yo que sé en accidentes de, del hogar que por el virus del coronavirus. Pero bueno ahí estamos que tenemos que cerrar empresas, tenemos que cerrar colegios y universidades. Ahora están haciendo ERTES, creo que se llaman eh, están despidiendo a mucha gente de las empresas y espero que después de todo este tiempo eh, las vuelvan a contratar porque, vamos, la cosa está bastante complicada. El primer contagio fue hace cuatro meses por un hombre de 55 años que se había contagiado sobre el 17 de, de noviembre. Eh, en China parece que, que ya eh, está bajando el contagio, ¿vale? Está, está descendiendo... El, el contagio y las personas que, que están muriendo. Entonces, dices tú, cuatro meses de contagio. Está llegando al resto del mundo. Ok, eh, pero en cuatro meses, eh, 155.000 personas afectadas. En cuatro meses. 5.000 personas muertas en cuatro meses. De todas las personas que somos en el mundo. Pues, ¿qué quieres que te diga? No veo tanto la alarma como para para hacer lo que estamos haciendo. Se están cancelando todos los eventos, eh, se han perdido millones de euros con las fallas, ahora la Semana Santa pues también perderemos un montón de dinero, el turismo pues está, claro, está cayendo en picado y bueno, pues esto lo vamos a terminar pagando los españoles, eso está claro. Pero bueno, ya no... Es que no, no quiero decir nada más. Mañana subiré la canción y, y a ver qué, qué os parece, pero yo creo que todo esto... Es un poco ida de olla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, la vida es así. <ríe> Como decían los del cuerpo humano. La vida es así. Venga, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.